Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar, donde se cuenta la historia de otra forma. Hoy hablaremos de dos temas interesantes de la Edad Media, la dote y el pago por ser monja. Dos temas donde queda claro, que la mujer poco pintaba en esa época. Y si no, ya veréis… Si quieres saber más, acompáñanos. Durante siglos, los dos únicos papeles dignos que podía tener o que desempeñar una mujer eran el de esposa e implícitamente madre o el de religiosa. Sus padres o tutores, las circunstancias familiares o simplemente temas económicos determinaban que las mujeres consagrasen su vida a sus maridos o a Dios. Y curiosamente ambas decisiones implicaban un desembolso económico, y eso independientemente de la condición social. Y es que la mujer que pretendía casarse debía aportar una dote que recibiría y administraría el marido. El significado de este pago difiere de unos autores a otros, yendo desde los que afirman que es una especie de seguro para evitar el repudio, en este caso, el marido debería devolver la dote, hasta los que afirman, que es una compensación que recibe el marido, por la carga económica que suponen la esposa y los futuros hijos. Como veis, todas las versiones del porqué de la dote, implican la condición de inferioridad de la mujer, e incluso, ser objeto de mercadeo. Asimismo, la cuantía de la dote era importante y condicionaba, el poder llegar a un acuerdo entre los padres de los contrayentes. Y lógicamente conseguir un mejor matrimonio, socialmente hablando, claro está. Para que la carga económica no dejara temblando las arcas familiares en el momento de la boda, la República de Florencia estableció en 1425 un fondo público llamado Monte de Doti, donde los padres iban haciendo aportaciones desde que sus hijas tenían 5 años y lo hacían para la futura dote. Mención especial en este apartado merece el Papa Urbano VII, que además de tener el triste récord de de ser el que menos tiempo ha durado en el cargo, del 15 al 27 de septiembre de 1590, tuvo el detalle de ordenar, que cuando falleciese, todos sus bienes, fuesen donados a la asociación caritativa Archicofradía de la Anunciación, para proporcionar la dote a las niñas de familias pobres. Y como os decía al comienzo, también dedicarse a la vida religiosa, tenía su coste, aunque mucho menor que la dote, ya que la mayoría de las órdenes, también exigían una cantidad económica para aceptar a las adolescentes. Y es que, la mayoría de los conventos femeninos, no tenían medios propios de subsistencia, y vivían de las donaciones de terceros. Por ejemplo bienes dejados en herencia por los feligreses, o donaciones pro-ánima, para salvación de las almas del donante o algún familiar o pagos por ser enterrado en los terrenos del convento. Por lo tanto, su sostento eran estas donaciones de terceros y también las aportaciones que hacían las nuevas religiosas. De esta forma, también se evitaba que muchas criaturas fueran abandonadas a las puertas de los conventos, para que allí las religiosas las criasen. Por tanto, y debido a este canon de inscripción, no es de extrañar que la mayoría de las monjas en la Edad Media, fuesen hijas de nobles o de familias acaudaladas, y que la vida religiosa, no era una opción para salir de la pobreza. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me lo podéis poner en vuestros comentarios, los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas, todas, todas las novedades. Y para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, promos TV y Ciencias de la Ciencia.